para todo el mundo y los delincuentes esos atracadores también están en crisis necesitan buscar dinero y un amigo, eh, el famoso tipo de, de de un portal también una página de Instagram eh, también ha sido eh, es artista de género urbano fue víctima ya de la delincuencia le robaron su vehículo señor director vamos a ver eh, estas imágenes esto fue, póngamelo aquí, señor de todo, porque de lejos yo no veo. Esto fue el 29 de mayo. Ahí podemos ver la hora a las 5 y 40 de la mañana. Él dejó el vehículo estacionado en, frente a su residencia. Y desaprensivo llegaron y ahí ustedes pueden ver cómo se roban su vehículo. Es lamentable. El vehículo que se robaron es un Sonata, eh, modelo 2014, eh, marca Hyundai, perdón. Un Hyundai, modelo Sonata, N20, de 2014. Eh, los antisociales andaban en otro vehículo, marca Kia, de color gris. Así que si usted sabe de esto, ojalá que la policía le dé seguimiento, a esto desaprensivo porque eh, es penoso y lamentable y es fuerte que a ti te roben tu vehículo eh, del frente de tu casa ojalá eh, aparezca este vehículo y no y no se lo desmantelen los vehículos de demantelan y estos vehículos de gas ahora están siendo fruto de mucha de muchos robos porque es un vehículo que, que, que hay mucho en el mercado y para robarle pies y otras cosas se, se lo están eh, robando. Miren, eh, más adelante voy a llamar a Milka Romero y a Franklin Romero. Voy a llamar porque ya lo llamamos, le dejamos un mensaje porque necesitamos un debate el miércoles con ellos. Y si ellos entienden que no pueden venir a un debate, pues que nos digan que no pueden o si quieren otra fecha, también, porque necesitamos que nos digan, entonces vamos a llamarlo ahorita si lo cogen o no el teléfono, vamos a ver si lo cogen o no el teléfono, que es donde yo critico a muchos políticos, que no solamente hablar bonito, no solamente dar ayuda, es que usted tiene que ser un político en horario completo, usted es un político de que se levanta hasta que se acuesta, durante el periodo que usted ha elegido. Si a usted lo eligieron por cuatro años, usted tiene cuatro años, usted no tiene vida pública, usted no tiene vida privada, que es el problema de muchos políticos. ¿Quién ser político y quiere llevar su vida privada? No. ¿Se siente mal cuando la gente lo llama? No. ¿Se siente mal cuando la gente lo solicita? No. Usted es político. Yo no puedo sentirme mal porque la gente me llama y me coloca un anuncio, ni para hacer una denuncia. Yo tengo que, que contestar el teléfono. Así que vamos a ver, vamos a ver si lo cogen a Milka y Franklin, ¿eh? Yo espero, lo estoy anunciando porque me interesa el debate con él. Miren, otra información, esto en Puerto Plata, en Sosuba. Eh, señores, con la fuerte lluvia eh, inundaron varias autopistas y carreteras del país. Eh, ahí vemos estas imágenes. No sé si es cierto, porque esa imagen nos la enviaron vía WhatsApp, que ahí iba una caravana con el presidente de la República. No sé si es cierto, entonces, entonces suba a Puerto Plata, miren cómo está esta carretera, esta autopista, es un tapón que duró como cuatro horas y me dicen que esa centella que ustedes ven ahí de vehículos oficiales era el presidente de la república que iba en esa caravana, no sé si es verdad, pero si era el presidente Danilo Medina, yo espero que al otro día mandara a arreglarse el problema, porque según el audio que el señor que está grabando, es un problema de una cantarilla. Vamos a escuchar, señor director. Municipal, tal vez le da la gana de arreglar esto en el kilómetro 22. Mira la prensa aquí, en el kilómetro 22, inundado. Tal vez se apiaran de hacer algo por el kilómetro 22, la guayiga. comunidad pidiendo que le resuelvan el presidente Danilo Quedao Altura del Muro, este es el agua, señores Altura del Muro Arroba Roberto Cavada Nuria, Alicia Ortega eso va para las redes tapón kilométrico de horas queremos que nos arreglen las calles señores, por culpa de una alcantarilla por culpa de una alcantarilla. Dale, dale. ¡Flow! ¡Flow! La Junta Municipal La Guayiga está gestionando, pero no tiene ayuda, señores. Ahí ustedes escucharon. Eh... Yo espero que el señor presidente de la República, Daniel Medina, manda arreglar eso. Hoy debería de estar una brigada de obras públicas arreglando ese problema. Porque en este país, desde que se caen dos do, do, do, do, do, do goticas de agua, esos son tapones por donde quiera. Y para eso están los políticos. Los políticos no es para elegirlo, Los políticos para que trabajen todos los días. Los 365 días del año, el político tiene que estar entregado. Mira, me ha pasado a otra información a nivel ya local, eh, que la semana pasada la, la pasamos, pero ahora ya el coronel eh, Sierra Difo, quien es el director de relaciones públicas de la policía nacional eh, de aquí del destacamento noreste, nos envía eh, de que se entrega eh, a miembros de la policía el prófugo del doble homicidio ocurrido en diferentes fechas por encargo en la ciudad de San Francisco de Macorís, Provincia de Duarte. Eh, aquí está, eh, se le acusa por la muerte de la nombrada Sifora Joanca Rosario Ten, de 36 años de edad, quien residía en la calle primera número 8 de la urbanización Laurel de San Francisco de Macorís, eh, quien falleció por herida de proyectil de arma de fuego en la región temporal izquierda con salida en la región parental derecho. Herida que hasta... Herida esta que se le ha ocasionado una de las eh, dos personas aún sin identificar que se desplazaban a bordo de una motocicleta GC de color azul en ocasión de que la fenecida transitaba por la referida vía a bordo de una pasola marca Coyote Modelo 150. Ahí están todos los datos. El, el joven que se entregó es el nombrado Adonis. Jiménez Bay, Titi de 26 años de edad eh, bueno, ahí está eh, esa información este caso de Nestalí que mucho, a, a, a, a, a, mucho ruido yo espero de, de, de parte de nosotros le vamos a seguir dando eh, seguimiento porque eh, esto es un caso que ha preocupado la sociedad eh, franco-macorizana, no solamente a nivel eh, regional, sino a nivel nacional e internacional. esto es un caso que tenemos que saber cómo va a culminar. Más adelante le voy a colocar eh, un, una entrevista que le hicieron a, a, al abogado del nombrado Cara de Bebé, que supuestamente eh, dice que no tiene nada que ver con estos casos que se le están imputando él está en los Estados Unidos y dice que no ha regresado por el asunto de que no hay vuelo aunque el abogado le asesoró y le dijo que no sería bueno de que él fuera eh, que se fuera para Estados Unidos en este momento pero Vamos a ver qué sucede con este caso. Bueno, vamos a llamar ahora. Nah, vamos a conectar, señor director. Yo tengo aquí el teléfono de Franklin Romero. Vamos a llamarlo, porque esto tenemos que hacerlo público. O sea, tampoco nosotros podemos a los políticos... Eh, yo tengo aquí varios teléfonos. Vamos a ver este de Franklin